presentamos el editorial hoy titulado no bajar la guardia a partir de las informaciones muy confiables que manejamos siempre advertimos a la población de que las probabilidades de que la variante delta estuviera circulando en el país eran muy altas y aunque las autoridades sabían de las secuenciaciones locales de muestras positivas del virus en el laboratorio nacional doctor de filló se lo ocultaron a la población Ahora reconocen que esta tiene casi dos meses circulando en el país, con cinco casos confirmados, dos de ellos graves, en la provincia de Duarte. Y lo lamentable es que a pesar de lo súper contagiosa que es la cepa, las autoridades no tomarán las medidas necesarias. Y la gente seguirá en la calle, sin mascarillas, sin vacunar y como manadas salvajes. Y es bueno recordarle a la población que de los cinco pacientes con la variante Delta, cuatro no estaban vacunados y dos eran trabajadores de la salud. Mientras tanto, de mi parte, yo prefiero estar vacunado, seguir usando mascarilla y saludando de lejito por si acaso. Porque la meta debe ser no bajar la guardia. Hasta el próximo comentario.